vámonos vámonos inmediatamente a escuchar lo que nos trae nuestro querido compañero eh, eh, el, el cometa Fulvio porque él viene de, acecho, él viene de acechones <risa> adelante Fulvio, buenos días gracias doctor, gracias doctor eh, a la verdad doctor que yo quisiera estar todos los días, pero no puedo. Sí, yo lo no entiendo, puedo. te entiendo, te entiendo. Yo no sé qué yo voy a hacer con Joanny para que esa foto <risa> pueda La cambiemos, eh, la cambiemos. Me sumo <risa> porque ya yo no me parezco me no, sí, claro. a mí en la claro. Vamos a ver si, vamos a hacer una, si hacemos un telemaratón, ¿verdad? Y eh. recolectamos algo para Joanny. ¿Cómo, ¿Cómo que se llama eso? Una sesión de fotos. Eh. Sí, sí. Bien, hoy quiero compartir con ustedes... Eh, algunas noticias positivas, algunas noticias buenas para nuestra provincia, San Francisco de Macorís. Como ustedes saben, el presidente estuvo este miércoles por Santiago de los Caballeros a, a, a, a sazón de la, de la inauguración del, del monumento a los héroes en Santiago. verdad uh -huh. Ajá. Y por allí anunció la construcción de un teleférico de 6.5 kilómetros donde se estima que va a transportar más de 122 mil pasajeros diarios, además de otras eh, eh, obras. Pero, mañana, aquí en San Francisco de Macorís, vamos a tener el honor de recibir al presidente Luis Rodolfo Abinader. ¿Mañana o es hoy? Eh, eh, mañana, mañana viernes. Mañana viernes. Y, en su recorrido, dejará inauguradas algunas obras. Primero, el presidente compartirá con los productores de cacao en Conacado. Ahí se estará inaugurando esta gran eh, factoría de cacao. Una cooperativa eh, al, que la dirige Jaime Gómez, que tiene capacidad, Amado, para industrializar en materia prima cerca del 25% o más, cerca del 30% de la producción nacional de cacao. Es una planta edificada con la intención de darle protección a todos sus miembros de esa cooperativa y poder eh, ahí tratar el cacao de la manera más científicamente posible para mantenerle todas sus cualidades organoléticas. Señores, es una planta gigante, la, le invito a que la visiten los colegios, las escuelas, y está bien que se ponga dentro del recorrido de, atractivo de San Francisco de Macorís. Esta planta, con esta capacidad de poder eh, tratar y trabajar cerca de 25 mil toneladas de cacao año, es sumamente importante, se estará inaugurando eh, mañana viernes por el presidente Luis Rodolfo Abinader. Y una de las eh, necesidades sentidas y siempre puesta en todas las demandas de las luchas populares en nuestro pueblo es el pueblo, eh, es el puente de Ugamba. Este puente de Ugamba, que ha sido reclamado, solicitado por tanto tiempo, se dará el primer Picasso mañana. Junto al presidente estará el ministro de Obra Pública de Línea Ascensión, dando el primer Picasso para la construcción del puente de Ugamba. Atención Ugamba y toda esa zona ahí de la ribera del río Jaya. Es una obra, como ya había expresado, sumamente importante para estos sectores, para la comunicación de estos sectores que traerá también más facilidad vial. En ese entorno. Lo otro es la parte inmobiliaria que eh, se está desarrollando en San Francisco de Macorís. Varios proyectos a raíz de la circunvalación que se está construyendo, circunvalación Sur, han surgido también proyectos inmobiliarios. Y Valde Garden eh, va a hacer su primer Picasso. Quien lo representa es Niño López y se estará dando ese primer Picasso. ¿A, a quién representa Niño? Eh, al proyecto eh, Bardi, al residencial, el eh, Verde Garden, ese residencial. Es un gran proyecto que está, residencial. ¿sí? Es un proyecto residencial que está en la carretera La Ceja, casi llegando a lo que es la circunvalación, que okay. va a cruzar por ahí oh, okay. cercano. Okay. Un proyecto que está visualizado al estilo al estilo Miami. Ya. Con áreas verdes, sí. suficientes parques. Niño eh, es un gran eh, es un gran constructor. Eh, tiene eso vías marginales también sí. que no interfieran con las vías principales. Es sí, decir que tú no tengas que meterte a la circunvalación eh, para eso es importante. Exactamente. Y también va a tener áreas específicas para eh, asuntos comerciales, áreas comerciales específicas. Perfecto. Pero sobre todo hace mucho énfasis eh, en, en, en las áreas verdes y de calidad de vida por medio a lo que es eh, interactuar con las áreas verdes y poder montar bicicletas en el mismo residencial y otras actividades. Luego Señor López, te vamos a mandar la factura <risa> mañana. <risa> Luego eh, se, estará, eh, eh, se estará inaugurando el puente que se, que se hizo ahí en Matalarga, que era muy necesario, y se dará también el primer Picasso de la carretera matalarga Slor hace años que se ha estado sí, solicitando, sí. ya los productores de cacao de esa zona, ah, cuando sea entregada esa obra, tendrán la oportunidad también de poder eh, sacar sus frutos sin mayores inconvenientes. Y también se suma a las demás eh, vías que hay en, en el entorno, que son vías bien especiales para ciclovía, para ejercicio, porque está dentro de lo que es las plantaciones de cacao, del nordeste. Luego eh, se sostendrá un importante almuerzo con los productores de toda la región nordeste en la ciudad ganadera y de ahí pues se estará dando el primer picazo para el alcantarillado y planta de tratamiento de Castillo, que es un pueblo que no tiene alcantarillado, que no tiene planta de tratamiento y se estará dando ese primer picazo para iniciar esa gran obra. Y luego ya al final se tendrá un encuentro ya político, ¿Verdad? Con la circunscripción 2. Ahí la, la, los dirigentes de la circunscripción 2 tendrán la oportunidad de interactuar con el presidente. Lo importante de todo esto es que el presidente ha venido varias veces a San Francisco de Macorís, lo que indica que hay identificación con el Nordeste, con la provincia. Y siempre eh, en sus visitas, pues está enmarcada en dejar algo para lo Silveta, que es la, la provincia y las demandas que se han venido haciendo. Por, por ejemplo, esta demanda de, de, del puente sobre Río Jaya, que va a comunicar a la comunidad eh, el barrio de Ugamba y La Ribera. Sí, eh, sí sabes que Una de las cosas que le preocupó a mucha gente, y a mí en particular, de todos los ofrecimientos que hizo Luis Abinader en la visita pasada y ahora que viene, pues, mm. ofrece otras proyectos importantes que conllevan una gran cantidad de dinero. Eh, los recursos, eh, estamos hablando, eh, por ejemplo, mi compañero Fran hacía el cálculo de casi 26 millones diarios conllevaría toda esa propuesta que él hizo a San Francisco de Macorís de diferentes construcciones y obras. Eh, el aspecto de los recursos, del dinero, la ¿sabes principales algo sobre esto? las obras que él y fueron siete la primera vez, con proyección a 11? Eran unas eran una proyecciones de 24 millones de pesos, pero mensuales. Mm. Y hacerla en dos años, 24 meses, por los okay. 24 millones de pesos, 26 millones de pesos, eran mensuales. Ya la demás obra tiene su partida específica. Esto iba a depender de la presidencia. Estas obras que se van a iniciar mañana son obra contemplada en el presupuesto okay. de obras públicas. Por eso ya el puente que se terminó en Mata Larga y la carretera en Aslor, que se va a dar el primer Picasso, Aslor-Mata Larga, está contemplado en el presupuesto de obra pública. Igual que el puente que faltaba licitar, lo que pasaba, faltaba todo el proceso de diseño y de estudio. Ya esos procesos, eh, parte de ellos se han cumplido. Y ya se puede entonces hacer el primer Picasso para iniciar esa zona, Ese es el puente donde vino Danilo, donde vino Gonzalo, sí, sí, donde sí, lo prometieron sí. varias veces. Sí, Pero ese. ¿por qué, Amado se ríe? ¿Por qué yo tengo que estar preguntando es para tratar no, no, no, de recordar? Precisamente ese es el puente, por lo que invitamos a la comunidad franco-macorizana a participar y a ser parte de, de ella también. <risa> Eh, estas denuncias sí, eh, de estos que logros tiene, no que gracias que gracias gracia a, gracia a la demanda de la sociedad gracias a los a ese deseo verdad de que se construyan obras eh, pudieron ¿Tú? ser tomados en cuenta. Tú oye, Fulvio, que uno con esa carita que ella tiene de muchachita de angelical, uno es que no cree Francis que, que haga bonito. ese tipo de preguntas. Sí, sí, sí. Tan no. venenosa. Saluda a Francis, <risa> sí, que, sí, que sí. ahí sí. le mandaron una pero, foto. Pero esto se le debe, señores, a la lucha del pueblo. Así es. A la lucha del pueblo. Mira, Buena te hacen una hora. preguntita, Bien. Fulvio, ya que estás hablando Adelante. del tema de las obras Adelante. y demás. Dice, Carolina, pregúntale a Fulvio. Eh, estamos los WhatsApp Sí. Vamos con los WhatsApp muchachos. Sí, sí. Vamos a a, a, a este como Fulvio tenía su intervención, pregúntale a Fulvio qué hay con los sectores que tienen 20 años esperando, como limpia. Sí, sí. Como limpia. El sector Olimpia sí, Hay muchas necesidades. Sí, son demasiadas. Eh, había un parcial abandono de, de muchas cosas que, que había que hacerle frente. Había mucha centralización también de lo que son los gastos públicos en, la, en las ciudades principales. Ahora la, los gastos se están distribuyendo más en las provincias, pero hay que ir por partes, sí. no hay recursos para todo. Es Esa más... es la realidad que vivimos.